Nuestro próximo invitado lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Nicolás Jesús Lúquez que nos acompaña Gracias. hoy aquí en nuestro programa para presentarnos su nuevo libro, Hacedor de Milagros. Bienvenido, Nico. Bienvenida, ¿Cómo Nicolás. estás? Gracias. Un gusto tenerte bien, bien. por acá. Súper contento, la verdad que muy agradecido por esta oportunidad, por venir a, a presentar esto que hago y la verdad que... Ah, súper contento. Bueno, un placer. Bueno, les comentamos. Nico es de Buenos Aires y en este momento se encuentra haciendo una gira para presentar este libro que ya es su segundo. Su segundo sí. libro. Eh, ha estado por Chile, por diferentes provincias y ahora desembarca aquí en Mendoza para contarnos un poquito de qué trata, de qué va Hacedor de Milagros. Hacedor de, mi... Mirá, Hacedor de Milagros básicamente es un manual teórico práctico para cambiar lo que es la ley, de la... o sea, para entender lo que es la ley de la atracción yo considero que básicamente es una llave para incorporar todo lo que es la meditación Ajá. a la vida cotidiana la idea de poder fundir el pensamiento con el sentimiento para Ajá. que se cree una idea de voluntad y poder eh, adherir esta voluntad a cada Ajá. una de las cosas que hacemos eh, si bien la, la meditación se expresa en todos los libros y en un montón de lugares yo lo que hice fue eh, a.. a armar o enganchar todo lo que vengo estudiando hace más de 11 años para que sea fácil y sencillo de, de leer e incorporarlo a la vida. Ley de atracción, interesante, porque viste que se habla y se dice muchísimo de esto, ¿no? Sí. Pero acá es como si fuera un paso a paso totalmente. para directamente poder concretar eso que deseas, eso de que soñas eh, a través de tus pensamientos, ¿no? Que te vayan orientando a, a cumplir esos objetivos. Totalmente, totalmente. mira cada una de las situaciones que nosotros vivimos mm. en el día a día eh, nos enseña... Un sentimiento. Mm. O sea, si algo te pasó malo en la vida, no es que uno no tiene que lamentarse uh -huh. ni negarlo ni nada, simplemente entender que es una enseñanza para. Un aprendizaje, para, claro. No, que no vuelva a pasar. Uh -huh. No podemos okay, vivir vale. atados al pasado. Totalmente. ¿no? La idea de soltar, bueno, está, la idea de soltar, uh -huh. de la certeza, está todo escrito en el libro. Bárbaro. Porque, a ver, nos atamos al pasado, como bien dijiste, y lo que hacemos con esa con esa atadura mental a través del pensamiento es volver a sentirnos igual. Nosotros como seres humanos somos bastante, eh, no sé cómo decirlo, como psicópatas De alguna manera nos encanta la idea de la novela y de estar atados a, a las cosas negativas que nos pasan uh -huh. imagínate que hay días o hay veces que uno discute con una persona, se va y pasan cuadras, pasan horas, días y sigue pensando incluso uh -huh. en las cosas que podríamos haber dicho. Sí, claro. típico. Y le inventamos finales, o sea, somos tan, tan maquiavélicos ¿sí? totalmente, uh -huh. que, que le inventamos un final alternativo a algo que, que no va a cambiar, que pasó uh -huh. como pasó. Claro. Entonces nos saltamos a ese pasado. La idea es mantenerse viviendo el presente para poder eh, visualizar las cosas que nosotros queremos. Uh -huh. Alejandro Exacto. Jodorowsky, por ejemplo, dice, eh, para ver cómo va a ser tu futuro, lo único que tenés... O sea, si el desencadenamiento es lógico, del presente, es todas las decisiones que tomaste en el pasado, todo lo que hagas hoy... ...con fe y con voluntad va a desencadenar tu futuro. Seguro. Uh -huh. Nico, decías que llevas más de 11 años... ...estudiando lo que es meditación, chamanismo y demás. Sí. Acá encontramos el resultado, obviamente... ...no solo de toda la teoría que investigaste... ...sino también me imagino que la respuesta de toda tu experiencia. Sí, totalmente. totalmente. Sí. Por eso, de esa manera, yo lo fui haciendo... ...lo más conciso posible... Uh -huh. ...para que no sea pesado. Esto es, La idea es leerlo y releerlo... ...cada vez uh -huh. que uno lo necesite... ...y vaya viendo cada uno de los pasos. Tiene tres tipos de meditaciones que es... ...por ejemplo, la primera, que es para vivir el presente... Uh -huh para entender lo que es el aquí y el ahora a través de los sentidos. Claro. La segunda es para reconocerse como un centro luminoso, como un ser de luz, un uh -huh. alma o el nombre que cada uno le quiera poner. Y la tercera es para poder fundir este pensamiento al sentimiento. Eh, por ejemplo, cuando uno piensa en alguien que ama o en algo que ama, eh, uno se siente bien. El uh -huh. amor es, es algo tangible, es algo contagioso. De hecho, yo siempre digo, no sé si, eh, no hay nada más lindo que ser un tonto enamorado. Uh -huh. eh, Fíjate, cuando estás enamorado, cuando estás en pareja, por ejemplo, estás absolutamente enamorado, no hay nada que te afecte. Vos vas súper sí. sí. feliz. La vida te sonríe. Totalmente. Vas a la panadería y, o a algún lado y todas. Y el las... pan de ayer es fabuloso. Sí, increíble. Dame increíble. el pan más duro que tengas. No me importa. Y, y, y, y todas las, o sea mujeres u hombres o lo que sea, te miran con una sonrisa, te buscan uh -huh. totalmente, y después te peleas y desaparecen. Sí, sí. O sea, nadie más te llama, nadie más te manda un mensaje nadie más no pasa, porque es la vibración que uno tiene. Uh -huh. Es ese sentimiento que. Es a través, atraer quizás que te pasen cosas bonitas. Claro. Totalmente, porque vos estás bonito. Uh -huh. Vos sonreís más, estás mejor, estás cada vez mejor. Entonces, cuando uno comprende que esa sensación no es a pesar del otro o por el otro, sino que vos la estás creando. Uh -huh. Vos podés pensar en una persona, evocar una situación, amar esa situación y dejártelo para vos, y después dárselo a la tierra o a lo que vos quieras. Uh -huh. Y te sentís, sentís el amor, vibras en amor. Somos parece, imanes de frecuencia vibratoria. Me parece interesante tu historia, Nico, porque vos en el corte nos, corta, nos contabas... Que venías de un ámbito totalmente diferente. Vos antes de dedicarte a lo que te dedicas hoy, fuiste policía. Sí, sí, ¿Y cómo te alejaste de eso Ajá. para ponerte en contacto con lo que hoy te apasiona? En realidad, lo que me apasiona siempre estuvo en contacto. Yo, Nunca dejaste de hacerlo. No, no, no, no. Yo forma, escribo ¿no? desde que tengo uso de razón. Va, eh, uso de razón. Sí, hace los, desde los 14 años tengo 35. Eh, bueno, escribo y dibujo. El próximo libro está, está, está todo unido. Eh, que se llama Diario de, viaje, Diario de un Viaje. ¿Ya lo estás escribiendo? Sí, ¿verdad? ya lo estoy escribiendo. Así que, bueno, lo promociona. <ríe> eh, y nada, de repente estaba promulgando todo esto, siempre la idea de, de seguir adelante. De hecho, estaba de policía y hay un instinto de justicia en mí. Me, me gustaba la uh -huh. situación, pero eh, me estaba alejando de, lo, de mi esencia. Claro. Y yo tengo, tengo una idea, básicamente, que tuve a través de un sueño. <ríe> en, un, en un sueño. Eh, Alguien me dijo que cuando uno reconoce el propósito de su vida, no hay nada peor que no hacer todo lo posible por uh -huh. ese propósito. Es mejor no saber el propósito de tu vida. Uh -huh. Porque cuando vos sabés para qué viniste a este mundo... Y no estás haciendo nada. Totalmente. Claro. Es, lo único que te estás haciendo es condenando a la tristeza. Uh -huh. Indiferentemente de que estés disfrutando el momento, no, porque cada uno puede ser súper feliz en lo que hace y estás súper bien. Sí. Pero hay algo que resuena con vos. Y, hay algo que, y esa resonancia hace que, que todo esto funcione, que la ley de la atracción, uh -huh. que esté acá, absolutamente que esté acá hablando con ustedes, que son geniales, súper agradecidos y nada, por feliz. Nos Llevando. contabas de unas meditaciones que hay en este sí, libro, ¿hay sí, alguna sí. que sea...? Práctica y quizás breve como para poder hacerla Aplicarla acá en el programa. Sí, sí, sí. ¿Te totalmente. copa que hagamos alguna? De una. Dale, también. perfecto. Arrancamos, la la que entregamos. vos nos digas. Dale, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con, okay, con la Ok, dale, o sea, ¿cuál vamos a hacer? La que, que vamos a que hacer es la de vivir el, el presente. Uy, me encanta. Así que, se que... tanto, ¿no? ¿Viste? Eh, Siempre estamos maquinados en lo que va a venir. Sí, sí, nos vamos anticipando. Perfecto. Bueno, Bien. entonces lo que vamos a hacer es ponerlo lo más derecho posible. Vamos a cerrar los ojos y vamos a entregarnos a la respiración. Vamos a sentir como si algo nos jalara desde la coronilla de la cabeza y nos enderezara totalmente la columna. Vamos a sentir la respiración. Y vamos a tener en cuenta que lo que entra a nosotros no es solo oxígeno, sino energía. Que está haciendo que funcione todo nuestro cuerpo. Dentro de esa respiración vamos a conectarnos y a concentrar todo nuestro ser en oler, no solo respirar, captar los olores del lugar. Todo tiene un olor, de hecho si estuviéramos afuera hay olor a pasto, a agua, a lo que sea. Acá hay distintos perfumes, las personas huelen de determinada manera. Ahora vamos a entregar todo el sentido a escuchar. Vamos a escuchar primero las cosas cerca. Los sonidos. Esta hermosa música que está sonando. Y después lo más lejos posible. Ahora vamos a sentir como... Cada parte de nuestro cuerpo se va relajando, la columna se distensa, los hombros, brazos, las caderas, los pies, nos relajamos. Y ahora que ya olimos, ya escuchamos y ya sentimos, vamos a abrir los ojos y vamos a hacer todo al mismo tiempo. Ese es el presente. Qué lindo. Oh. Oh, bueno. Como nos desenchufamos un ratito, es, ¿no? Es rápido La forma de tomar conciencia, tal de lo cual, que todo lo que nos uno provea. tiene alrededor y acá con tanto estímulo viste tanta gente dando vueltas, tantas luces Totalmente. por ahí. Cuesta, ¿no? Sí, tomar sí, sí, conciencia de todo, Delante. de todo sí, lo que sí, está sí, pasando. Nico, muy bueno. Muchísimas gracias. gracias Nico. Bueno, Nos aquí tenemos el libro Hacedor de Milagros. Se pueden contactar con Nico a través de las redes sociales para adquirirlo, ¿no? Totalmente. Te escriben, te mandan un mensajito sí, sí, por sí, ahí, sí. de esa forma lo van a poder tener con ustedes. Eh, ¿Cómo te encuentran en las redes, Nico? Eh, Nicolás Luques, o sea, Nicolás-Luques bajo 86. 86. Muy bien. Perfecto. Y Nico Lucas en TikTok que ahí siempre subo ah, videos. Ah, muy bien TikToker también. Sí, sí, sí. Perfecto. No, subo Excelente. Completo. Bárbaro. Bueno, Nico, muchísimas muy gracias. gracias. Nico.